Oye, pues me gustó el vídeo de Mentoring que publicaste. Gracias. Ya te has hecho mentor, entonces. Estoy en ello. ¿Qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de comunidades de aprendizaje. ¿De qué? Mira, si el Mentoring te pareció una metodología interesante, las comunidades de aprendizaje igualmente sirven para distribuir, para compartir el conocimiento, Uy para mejorar las posibilidades del desarrollo del talento profesional dentro de la organización y también para mejorar la cohesión entre las diferentes partes de la organización y el clima social. Desde luego, suena muy bien. Pues quédate, porque comenzamos. Las comunidades de aprendizaje son una metodología fantástica que dentro de nuestras políticas de desarrollo del talento nos pueden servir tanto para desarrollar el conocimiento formal como el conocimiento informal. El conocimiento formal, aquel que tiene que servirnos como ventaja comparativa dentro de nuestro saber hacer dentro de la organización, lo consolida a través de la generación y distribución de mejores prácticas la evaluación de procesos según los procedimientos de calidad que hayamos establecido dentro de la organización, mejora la capacidad de innovación y la capacidad de investigación dentro de la empresa, facilita las consultas necesarias sobre materias técnicas y materias de gestión dentro de la organización y finalmente ayuda a establecer los programas de formación base para los profesionales. Asimismo, sirve de soporte para la transmisión del conocimiento informal, algo también fundamental dentro de las organizaciones para que se distribuya el conocimiento útil y práctico y, por qué no, también para que mejore la cohesión y el clima social. Fundamentalmente, esa transmisión del conocimiento informal lo realiza a través de tres vías. Por una parte, el dar a conocer las redes, los contactos, los directorios de personas que pueden estar trabajando en las distintas áreas de conocimiento. En segundo lugar, a través del establecimiento y celebración de eventos relacionados con el conocimiento de la empresa, ya sean online o presenciales. Y finalmente, estableciendo los canales de comunicación, ya sean presenciales u online, que van a articular esa mejora y esa consolidación del conocimiento práctico dentro de la organización. Cuando quieras poner en marcha unas comunidades de aprendizaje, que sepas que hay tres elementos fundamentales para su buena organización. Primero, tendrás que establecer normas de funcionamiento, procedimientos de las propias comunidades de aprendizaje. En segundo lugar, conviene que haya una periodicidad, una regularidad dentro de los contactos entre los miembros de las distintas comunidades de aprendizaje. Puedes establecer, por ejemplo, calendarios con ciertos eventos que se repitan regularmente y otros que puedan ser de carácter más eh, especial en función de las necesidades de cada área. Y en tercer lugar, algo muy importante es saber cuáles son las responsabilidades de las personas que van a trabajar dentro de las comunidades de aprendizaje. Ya sean los propios coordinadores que se preocuparán por promocionar la actividad de las Comunidades de Aprendizaje y coordinar las actividades y los propios miembros. Podrá haber también otros participantes, otros roles dentro de las Comunidades de Aprendizaje, como puedan ser eh, colaboradores externos, oyentes, alumnos... En cualquier caso, conviene que sepamos qué podemos esperar de cada uno de ellos y cuáles son las responsabilidades que cada uno de ellos van a asumir dentro de la Comunidad de Aprendizaje. Comunidades de aprendizaje pueden ser de muy diversos temas. Pueden as ser aspectos técnicos. Imagínate en un laboratorio farmacéutico que cada línea de medicamento pueda tener su propia comunidad de aprendizaje. Y pueden ser también aspectos transversales. Por ejemplo, comunidad de aprendizaje de gestión, comunidad de aprendizaje comercial, comunidad de aprendizaje de logística, comunidad de aprendizaje de gestión del talento. Todas aquellas áreas que conforman el conocimiento clave que necesita tener la organización para seguir progresando. Las comunidades de aprendizaje, igual que pasaban con el mentoring, tienen que estar integradas correctamente en las políticas de gestión de personas o de gestión del talento dentro de la organización. Nos estamos refiriendo a, por ejemplo, imagínate que en tu organización existen unos itinerarios de desarrollo profesional más o menos predeterminados como pueda ser, por ejemplo, la carrera dentro de la parte técnica, de la parte comercial, de la parte administrativa o de la parte de gestión. No estaría mal que pudiéramos asociar una comunidad de aprendizaje a cada uno de esos itinerarios profesionales estratégicos. Las comunidades de aprendizaje también tienen mucha relación con los planes, con los programas formativos dentro de la empresa. Por ejemplo, no tendría muchísimo sentido establecer programas de formación relacionados con áreas técnicas dentro de la organización si no tuviéramos en cuenta las conclusiones, los avances o las investigaciones de las comunidades de aprendizaje que dentro de la organización están trabajando en esos temas. Por lo tanto, sería de sentido común que los programas de formación core, de los programas de formación básicos, de cada itinerario, de cada puesto, clave dentro de la organización tuvieron una relación directa o fueran establecidos directamente por esas comunidades de aprendizaje. Por último, una relación muy importante con las diferentes políticas de gestión del talento o de gestión de personas es el establecimiento de, llamémosle, evaluaciones o certificaciones profesionales. Las certificaciones profesionales que cada vez están siendo más utilizadas dentro de las organizaciones. Lo que buscan es que cualquier persona dentro de un puesto clave de la organización estemos seguros de que está demostrando una serie de capacidades, de habilidades o de competencias sin las cuales el desempeño de su puesto estaría perdiendo calidad con el consiguiente impacto en los procedimientos o en el servicio que se está dando a los clientes. Es decir, la comunidad de aprendizaje puede ser también una especie de evaluador o auditor interno para estar seguro las, de las capacidades críticas que cada persona en su puesto debe estar demostrando. Imagínate, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje de fidelización de clientes. Sería interesante que esa misma comunidad de aprendizaje estableciera los requisitos que los puestos que están tratando directamente con personas deberían estar demostrando. Hablábamos también dentro de la organización de las comunidades de aprendizaje de los canales de comunicación. Los canales de comunicación dentro de las comunidades de aprendizaje son, por ejemplo, los eventos periódicos, que pueden ser, por ejemplo, reuniones, puestas en común, talleres, foros... Todo ello son eventos que pueden ser periódicos o pueden ser, de algún modo, extraordinarios que se realicen cuando haya una necesidad de consolidar el conocimiento en ese área de aprendizaje, en esa comunidad. Las reuniones son también, por supuesto, las reuniones periódicas de las comunidades de aprendizaje son también canales de comunicación y todas aquellas eh, aplicaciones o herramientas que nos pueden servir para a través de los medios online mantenernos en contacto y seguir trabajando dentro de las comunidades de aprendizaje. En el documento, en la guía en la cual te resumimos lo que te estamos contando en este vídeo y cuyo link podéis ver en la descripción, te dejamos algunos ejemplos de software de redes sociales que te pueden ser útiles dentro de tu organización y que te pueden servir para articular las comunidades de aprendizaje. En esa misma guía te vamos a dejar una serie de actividades típicas de las comunidades de aprendizaje actividades a través de las cuales van consiguiendo avanzar dentro de su trabajo. Algunos ejemplos, la definición de buenas prácticas dentro de esa área de conocimiento, la evaluación periódica o esporádica de posibles prácticas que se llevan a cabo dentro de la organización en ese área de conocimiento, las revisiones de casos que han sucedido con los clientes, posibles líneas de investigación establecimiento de procedimientos para las áreas con las que tienen relación y para las cuales las áreas, las comunidades de aprendizaje están fijando el conocimiento crítico. Pues imagínate, por ejemplo, una empresa de clínicas veterinarias parecería que tiene todo el sentido del mundo que el, la comunidad de aprendizaje relacionada con dermatología estableciera los requisitos en ese área de los auxiliares de clínica. Otras actividades son, por ejemplo, la respuesta a consultas relacionadas sobre el conocimiento de esas comunidades de aprendizaje, los programas de formación relacionados con ese área que sean obligatorios para distintos puestos o departamentos dentro de la organización. Y finalmente, por ejemplo, la creación o el establecimiento de bases de datos, de documentos, artículos o instrucciones que puedan servir de guía a las personas trabajando dentro de esas áreas de conocimiento. Bueno, nuestra experiencia con las comunidades de aprendizaje es realmente optimista. Si trabajas dentro de una organización, te invitamos a ponerlas en práctica. Y como siempre, si tienes alguna duda, una consulta o quieres compartir directamente tus experiencias en relación con las comunidades de aprendizaje, escríbenos, también haznos eh, tus consultas, genera debate dentro de estos vídeos que publicamos para ti. Y como siempre, pues ya sabes, te vamos a dejar aquí un par de vídeos, Relacionados también con la gestión del talento dentro de las organizaciones que te pueden ser de utilidad. Ya sabes, en este canal siempre tratamos de publicar contenidos que te ayuden a mejorar tus capacidades profesionales y también tus competencias para ser cada día mejor directivo y mejor manager de equipo. ¡Hasta pronto!